Vamos a ver qué nos pide trabajar la Virgen María para esta semana. Pues te que aquí está haciendo un calor infernal. La verdad, sí estoy seguro que tiene que ver con el cambio climático. No hay otra respuesta para eso. Me sigo con mis cartas. Este, Escojo tres de estas. Y bueno, como decía, yo creo que sí es parte del cambio climático. Aparte estamos pues ya pasados de la mitad de mes y pues nada, si corremos con suerte normalmente pues eh, empiezan a llover una o dos semanas, luego deja de llover un ratito unas dos semanas y luego ya empieza la temporada de lluvia y pues sí es que se ha tardado, pero bueno ni modo. <coughs> Menciono esto porque puede ser que empiece a toser, últimamente estoy tosiendo mucho cuando hablo por la resequedad del... ...del medio ambiente, no es por otra razón. Bueno, pues igual les comento que fue el Festival Internacional Da Vinci... ...en el cual participé, en el Centro Cultural <coughs> del México contemporáneo Me sigo con las cartas de Doreen Bircher de la Sanación de Los Ángeles. Y pues fue un éxito, fue muy agradable. Este, la exposición va a estar ahí, en ese centro, todavía por un mes... Entonces, bueno, si estarás en el centro de la Ciudad de México y tienes ganas de ver una bella exposición de arte, somos más de 50 artistas, pues ahí puedes ver la, la exhibición. Lo que falta un poquito de parte del organizador es anunciar que los cuadros están a la venta, lo cual, la verdad, sí se me hizo pues muy mal, porque pues al fin y al cabo es uno de los propósitos, ¿no? vender de vender tu obra y vivir de ella, digo, muy bonito el renombre del lugar y con un valor curricular muy padre, pero pues la finalidad es que lo, puedas comprar, lo pueda comprar la gente y pues no se van a enterar porque ni precios pusieron, faltaron algunas fichas técnicas y bueno, cosas que pasan en la vida. Muy bien, pues empezamos con la lectura, a ver qué nos quiere dejar saber la Virgen María para esta semana y dice...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 Pues al igual les puedo comentar de mis papás. Como saben ya están muy grandes. Este, los llevé el miércoles a la que les hicieran análisis de laboratorio. Y pues mi padre ya está prácticamente en silla de ruedas. Está relativamente bajo, bajo de energía. Tiene ya 90 años. Y este, mi madre también fue un examen de un ecocardiograma que salió muy bien. Gracias a Dios. Nada más para... ...ir descartando problemas. Entonces, bueno, ahorita que vi esta carta... ...dije, oh, oh, vamos a seguir trabajando a la familia, ¿no? Entonces, bueno, hasta me sentí un poco culpable... ...porque dije, bueno, está reflejando lo mío... ...pero pues las cartas es para todos nosotros, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, en el sentido de que... Pues, ...no soy yo, sino para todos nosotros... ...pues el trabajo en familia siendo el primer núcleo social... Este, y hablando de la disociación de la y desintegración de la sociedad y cada vez que hay más extremismo, ¿no? pues yo creo que por ahí va el trabajo, ¿no? de reencontrarnos, reunificarnos, eh, qué sé yo, armonizar situaciones, como dice. Y si te sientes rebasado o rebasada por la situación misma y dices bueno yo por más que he hecho no he podido, no puedo pues entregar esta situación a Dios y decir, bueno, pues en tus manos está la, la situación, fuera la que fuera, ¿no? Para que pues, lleguen las respuestas, como dice, llegue el apoyo o llegue la sanación. Y la sanación, pues puede ser de una relación, puede ser físicamente, emocionalmente, espiritualmente, hay diferentes tipos de sanación, ¿no? Pero bueno, nos piden trabajar con y a la familia. Y bueno, esto lleva implícito el también nosotros estar en paz, en tranquilidad, en bienestar con nosotros mismos, para realmente ser ese punto neutro, sin juicios ni prejuicios, que puede apoyar y puede hacer este trabajo de sanación y no involucrarse y no meterle más leña al fuego, digamos, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo se van desarrollando las cartas. Para el día lunes y martes la carta dice, oraciones contestadas, o sea, ahí va. Y dice, Arcángel Gabriel, tus oraciones fueron escuchadas y son contestadas de acuerdo al tiempo divino. Todo se resuelve para el bien mayor de todos los involucrados. Entonces, bueno, Gabriel, que es el arcángel de la anunciación, de la comunicación, de la verdad este, que surge transparente, que surge desde el corazón, nos está diciendo que, bueno, no solo nos han escuchado los ángeles o la corte celestial, sino nos van a dar respuestas, ¿no? que confirma pues, lo que dice la primera carta. Entonces, vamos a continuar para el miércoles y el jueves. La carta dice Ángel Guardián. O sea, nos están diciendo, aquí estoy, te estoy acompañando, tú no te preocupes. ¿no? Y dice Arcángel Raguel, Gracias, Corte Celestial, por haberme provisto de mi ángel de la guarda. Me acompaña en toda mi existencia, me ayuda al invocarlo. ¿no? Que yo la verdad, bueno, aparte de mi ángel de la guarda, pues yo invoco de una vez a toda la Corte Celestial. ¿no? Así como que vamos más digo, angelitos vengan para acá, ayúdenme. Y de hecho los visualizo como... Este, en las películas de Marvel, ¿no? De los superhéroes que llegan así como que... con el escudo y con el arma, y etc. Este, entonces, bueno, yo sé que... me han ayudado Los Ángeles en diversas situaciones, los he sentido, los he escuchado... Entonces bueno, yo estoy convencido de su existencia, estoy convencido de esta comunión que hay entre nosotros y la corte celestial. Entonces bueno, si sí, no lo has he hecho, el único, pro, este, ay, se me fue la palabra, la única condición, perdón, la única condición que nos ponen es que eh, pidamos entrar en comunión, en comunicación con ellos. Ellos por el simple hecho de estar no pueden actuar, no pueden interceder si no los invocamos. Entonces bueno, es, es hacer una decisión, hablábamos en el video pasado de decisiones, hacer una decisión consciente, decir ok, va, yo quiero esta comunión, yo quiero esta comunicación divina, yo quiero estar del lado de la luz y quiero pues ganarme toda la ayuda y el apoyo posible de esta parte y pues con esto me siento más seguro, más protegido, y pues aparte estoy apoyando a esta energía positiva y, este, y procreándola, ¿no? Entonces, bueno, este hace ese, ese pacto, uh, cómo se hace, lo he descrito también varias veces en mi libro, que bueno, sabes, aparece el promocional al final del video, y también he metido este el video de todo el oráculo de todo el año. este Y chistosamente ha tenido muy muy poquitas visitas. En otros años el oráculo anual lo visitaban mucho. Entonces, bueno, lo voy a dejar todavía hasta el, este mes de mayo, esta liga. Pero después de ella voy a quitar la liga. Entonces, bueno, este nada más para comentar en el libro puedes encontrar la solución de cómo contactar a los ángeles ¿Okay? por último para el viernes sábado y domingo la carta dice protección custodia es el arcángel Miguel seguramente y dice suelta todo miedo, enojo angustia, preocupación tristeza o inseguridad te protejo y cuido al igual que a los tuyos y tus bienes Amén. entonces bueno si Cómo siento las cartas, cómo entiendo los mensajes y cómo se unen, es realmente nos están pidiendo trabajar nuestra fe y hacer nuestro mejor esfuerzo, dar lo mejor de nosotros, que en realidad no debería ser un esfuerzo, sino deberían salir del corazón, ¿no? El estar bien en la familia, en todos los sentidos y. Hay situaciones a veces donde dices, bueno, yo ya di lo mejor, yo ya uh, consulté a los mejores, ya di lo mejor a esta persona, y puede ser que, pues, no se pueda hacer más, ¿no? Entonces es cuando nos rendimos y decimos, bueno, entrego esta situación a Dios y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y, este, y ahí es donde luego aparecen los milagros, ¿no? Y como que parecía que no tenía solución la situación y ¡pum! de repente, este, como si nada hubiera pasado, vuelve a estar bien todo. Entonces, bueno, nos están diciendo que nos están escuchando los ángeles o la corte celestial, que no solo nos escuchan, sino nos dan las contestaciones, este, va a haber una acción de parte de ellos, va a haber apoyo y va a haber sanación. De hecho, bueno, nuestro ángel guardián nos está diciendo yo también estoy aquí, estoy apoyando, no te olvides de mí, ¿no? Este Y no te preocupes, todo está bien. Y nos lo confirma nuevamente Miguel, ¿no? De, de aquí estoy, te estoy protegiendo a ti, a los tuyos y a tus bienes también, ¿sí? Todo está bien, tranquilos, ¿no? Por último, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años. La carta dice, estudio. Okay. Entonces, bueno, esta carta cuando sale para mí es profundizar en un conocimiento ya dado, este profundizar más. No lo siento como un estudio completamente nuevo, puede ser que sí para algunas personas. Este, yo ahorita para mí en lo personal siento que es como profundizar en algo donde ya tienes conocimientos, ya tienes una noción, pero... Profundizar más, ¿no? Puede ser que esto, sí digo para otra persona que no sé, tenga 20 años y se vaya a estudiar una carrera, o 19 años, este, o 18. <risa> uh, entonces, bueno, igual, ¿no? Es el ay, que voy a estudiar. Yo creo que cuando te entusiasma y te apasiona la vida, es a veces difícil a esa temprana edad tomar una decisión que, bueno, pues es algo que vas a se supone ejercer toda la vida, porque yo creo que la mayoría de la gente que conozco estudió una cosa, ejerció otra y terminé en, tal vez hasta en una tercera situación, el, el caso es conmigo también, y nunca dejas de aprender o de estudiar o de ejercer, digo pues como saben, ahorita ya llevo algún tiempo pintando, pero pues anterior a eso pues maestro Reiki, anterior a eso, o durante eso, digamos, escribí un libro, entonces, autor, ¿no? Anterior a eso, pues tuve mi profesión por 25 años, ¿no? Entonces, bueno, este así es la vida. este Nunca dejamos de aprender, ¿no? Y eso a mí me encanta, porque me encanta aprender de situaciones, aprender de personas, uh, este técnicas en la pintura, uh, qué sé yo, hay muchas cosas. La verdad siempre me sorprendo de cosas de repente nuevas que salen. Este, me comentaba una amiga del GUI que se escribe G H E, que en realidad es la mantequilla calentada y reposada nuevamente para romper las cadenas de los este uh lípidos, este, y de, de no me pregunten bien, pero de tal manera de que ya este, los valores para el colesterol son buenos y te suben el colesterol bueno y te bajan el colesterol malo y pues ya entonces está permitida comer la mantequilla, ¿no? en mi caso me la prohibieron ya tiempo atrás, y entonces, bueno, pues fue así como que, wow, existe esto. Yo nunca había escuchado de eso, ni sabía que existía. Entonces, lo probé y la verdad, pues, primeramente tener el sabor de la mantequilla, que es muy sabrosa, pues ya fue maravilloso, ¿no? Y saber que aparte es saludable, puff, qué mayor cosa, ¿no? Entonces son cositas así de repente que, no se ha escuchado de esto y todo el mundo sabe, ¿no? que a mí me sorprenden, entonces yo creo que va un poquito por acá el asunto, no de que tú asumes, ya, ya sabía, y de repente puff, sale algo que dices, ay mira esto es nuevo, no sabía que existía esto, entonces ah voy a profundizar más en el tema, no a, a agrandar los conocimientos. Pero bueno, al fin y al cabo, la lectura en total es trabajar con y para la familia, o sea, recuerdo siempre empezamos por nosotros mismos, eh, antes de que critiques, opines o hagas, pues tienes que estar en bienestar contigo, en plenitud contigo, y si no te es posible, entonces puedes apoyar con puro, simplemente escuchando a la gente, ¿no? y eso es un apoyo extraordinario, mucha gente necesita a veces ser escuchada, y este es un poquito como un autoanálisis en voz alta, y así a veces encuentran solitos también la respuesta ¿no? entonces es bueno saber escuchar a los demás bueno, te deseo una muy bella semana sabes que estos hago estos videos con mucho amor te agradeceré si los puedes compartir y pues que crezcamos como familia chistosamente no podemos pasar del número de suscriptores que tenemos ya quedó como mágicamente y el 13700. Y bueno, por algo son las cosas, este, tal vez es demasiado ambicioso de mi parte el que crezcamos más. Dios sabe lo que hace, este, es tal vez el tamaño justo y adecuado. Pero bueno, yo sí quisiera expandir más la luz, entonces bueno, por lo mismo, cada vez que comparten estos videos, lo agradezco de corazón. Deseo una muy bella semana, recuerda, no estás sola, no estás solo. Siempre están con nosotros los ángeles cuando les hayamos pedido que estén con nosotros. También lo están, sin que se los hayamos pedido, pero no pueden interceder por nosotros. Nada más pueden estar como espectadores, ¿ok? Bueno, te mando un fuerte abrazo de luz. Disfruta de la vida. Hasta la próxima ocasión. Namaste.